¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí Epic Games nos regala hasta el día 17 de febrero a las 5 de la tarde en Aquí lo tenéis, estas islas prohibidas que te están llamando. Descubre todos sus secretos, adaptate, explora y recorre la tierra y los mares para sobrevivir. Así que nada, sé felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Vamos, que se escapa! ¿Qué hacéis? ¡Corre!